La crisis económica en Europa afecta también a muchas familias ecuatorianas. Algunos inmigrantes que residen en España retornaron a su país natal, mientras que otros redujeron el monto de sus remesas, las que enviaban a sus parientes. El caso de Don Ramiro es similar a miles de ecuatorianos migrantes que han retornado a su país producto de la crisis económica en Europa. Sostiene que en el caso de España no se avizora una mejor situación. Fue tremendo que hubieron muchos despidos, imagínense que están 5 millones de parados ahora actualmente en España, que eso estamos más o menos desde, desde el 2008, y no mejora la situación. Y dentro de ellos pues serán 2 millones de extranjeros, de los cuales creo que según una información, creo que son como 600, 700 mil ecuatorianos. La crisis económica que afecta a Europa también se ha visto reflejada en la reducción de las remesas enviadas a Ecuador. La cifra exacta del, del dinero que ingresó en el primer trimestre del 2011 es casi de 589 millones de dólares, comparado con cifras anteriores que era arriba del millón 500, del mil y tantos millones que ingresaba al país por concepto de remesas. Los estudios dicen que es un 30% de reducción, pero eso cada año y cada trimestre va reduciendo. O sea, un 20%, un 10% impacta en el total de las remesas enviadas al país. En el caso de José, su salario se redujo casi en 40%. Trabajaba más de 14 horas diarias y ello no se veía representado económicamente para su familia en las remesas que enviaba desde España. También retornó a Ecuador. Ya como se en euros, todos se gastan en euros y aquí pues dólares entonces aquí pues no lo mismo no es lo mismo si se ganaba los mil que yo ganaba mil cien allí si yo los mil cien mandaba todo para acá era mucho dinero pero como de ahí tengo que pagar piso arriendo gas luz todo eso y eso no y ya no queda Ecuador es el segundo país dependiente de remesas en España luego de Bolivia Representa un 4% del Producto Interno Bruto, según los datos del portal Migrante Ecuatoriano. Según el Banco Central del Ecuador, el flujo de remesas cayó un 4,4% en el cuarto trimestre del año pasado. Y en el año 2011, continúa una tendencia a la baja. Cristian Salas, Telesur, Quito, Ecuador. Para ir cerrando este...